Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Javier Martínez y como siempre os voy a hablar de herramientas de marketing y de productividad para haceros la vida más fácil. Seguro que alguna vez habéis tenido idea de montaros un e-commerce. Puede que sea por un tema personal, porque queréis ayudar a un amigo o porque vuestra empresa quiere empezar a vender online. ¿Queréis un consejo? Hay que probar antes que gastarte el dinero en esto. Esto es súper importante. Conozco un montón de empresas que han cometido el error de ir y gastarse miles de euros en montar una tienda online sin ni siquiera saber si van a vender algo o no van a vender nada. Si estás en esta situación, la herramienta de hoy te va a encantar. Se llama Mavisi. ¿Qué es Mavisi? Pues es una forma de hacerte una tienda online por cero euros y empezar a probar a ver si vendes o no vendes. ¿Qué más te puede pedir? ¿Que no os lo creéis? Pues vamos a verlo. ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD, inscríbete ya! Bueno, ya estamos en la página web de Mavisi, que es la herramienta que nos va a permitir hacer nuestro e-commerce muy rápidamente y gratuito. Mirad, si nos vamos a precios, os lo voy a enseñar, como ocurre en muchas herramientas solo vemos las opciones de pago. ¿Vale? Veis que la básica pone 19 euros al mes, que aún así es un precio muy, muy, muy económico porque al final un pago anual eh, de 190 euros al año teniendo en cuenta que si pedís que os fabriquen que os diseñen una página web desde cero eh, os van a cobrar eh, mucho más que esto y no creo que os duren más de tres años aproximadamente sin tener que volver a cambiarla así que en sí mismo el precio ya está bien pero lo más interesante por cierto que podéis ver aquí los precios si sois de otro país por ejemplo mexicanos lo ponéis ver en pesos Pero lo más interesante, si bajáis aquí a la izquierda, también puedes probar nuestra modalidad gratis. Vamos a ver qué incluye y aquí vemos toda la información. Como veis, bueno, pues tenéis un acceso al panel hasta 100 productos, lo cual no está nada mal. Podemos tener categorías ilimitadas, importaciones masivas, por ejemplo, si hacéis dropshipping, estos pueden ir muy bien y disponéis de todos los diseños de Mavisi para utilizarlos y hacer vuestra página web, vuestro e-commerce personalizado. ¿Cómo se accede a la versión gratuita? Bueno, pues en vez de darle a solicitar demo, tenéis que darle a crear tienda online. Le dais, crea tu tienda online ahora, clicamos aquí, os pide unos datos, yo ya lo he hecho y os llevará a esta página donde te dice que actives tu cuenta. Una vez que actives tu cuenta, Llegaréis aquí, donde elegís una dirección para vuestra tienda, que luego podéis cambiar, pero vamos a elegir. He puesto aquí tienda tiendabricomarketing.mavisi.com, por ejemplo. Muy bien. Aquí pondríamos unos datos personales. Voy a poner rápidamente. Nos piden algunos datos sobre nuestro negocio. Voy a decir que somos, por ejemplo, de comida y bebida que solo estoy probando que voy a vender productos físicos y que quiero empezar con productos de ejemplo para que podáis ver todos cómo es esto y después de esperar un minuto ya tenemos la página creada le doy a continuar y vamos a gestionarla como veis nada más entrar ya te da acceso a un tutorial en vídeo con 10 vídeos algunos bastante largos en los que podéis aprender a usar la herramienta y montaros una tienda online que funcione. En principio voy a pasar de esto, simplemente para enseñaros un poco cómo es por dentro. Este es nuestro panel de control y aquí puedo clicar y ver cómo es la tienda en este momento. Como veis, todavía no hay fotografías, información y el diseño que he elegido es simplemente Mínimo Blue, que debe ser una de las plantillas que tienen ellos. Aquí sería una categoría que pues sería, por ejemplo, camisetas donde aparecerían todos los productos. Aquí arriba tenéis el menú, el shopping cart o carrito, el buscador, etcétera. Ahora parece como raro porque está vacía la tienda. Tendríamos que llenarla de productos. Aquí en configuración y puesta a punto tenéis una guía en la que os va diciendo cómo tenéis que configurar la cuenta, algunas cosas interesantes o muy importantes, elegir tema de moneda o impuestos, en qué zonas puedes enviar si tienes un producto físico, configurar correos electrónicos para poder enviar correos transaccionales y así pues cuando alguien compra en vuestra tienda que le lleguen el pedido, las facturas, también cómo configurar Paypal y otros métodos de pago que están disponibles y por supuesto las formas de envío. Como veis aquí a la izquierda tenéis un configurador donde pone 0% configurada y podemos ir avanzando en selecciona tu moneda, voy a editarlo para que lo veáis simplemente, muy rápido, pues ya lo tengo en euros, lo guardaría, datos de la tienda, disponibilidades de entrega, tal tallas, colores, como veis podéis poco a poco... ¿Vale? En una tarde o una mañana podéis configuraros vuestra tienda online sin tener que programar ni una sola línea de código, yendo simplemente paso a paso en esta configuración. Poner un logotipo, personalizar el diseño, etcétera. Vamos a ver esto. Aquí tenéis ejemplos un poco de diferentes temas que podéis utilizar. Como veis, eh, de cómo está la tienda ahora sin ninguna imagen a cómo se ve en realidad una vez que la tienes llena, cambia considerablemente. Voy a ver, por ejemplo, este tema, porque os hagáis una idea de cómo sería una tienda online terminada, que me gustaría enseñaros. Como veis, es bastante distinto a lo que veíamos antes. Estoy así que parece una tienda online. Aquí me sale, por ejemplo... Lo que sería un ejemplo de un pop-up que podemos utilizar en nuestra tienda. Aquí hay un tipo, un banner que podemos utilizar también para promociones, por ejemplo, el Black Friday. Y también podemos verlo en otros dispositivos. Voy a ponerlo en móvil y así es como se vería en un dispositivo móvil. Como veis, es totalmente responsive. Así que de momento esto es todo. No voy a alargarme más. Cuando hayáis acabado vuestra configuración, dadle a publicar y cuando esté todo listo, sobre todo los métodos de pago, podéis darle a abrir tienda y ya se podrá comprar en ella. Así que ya sabéis, en un día, en un ratito, tenéis una tienda online configurada y funcionando completamente gratis. Así que animaros a probarlo y empezar a vender vuestros productos. Ah, y os voy a dar un truquito más. Debéis saber que Mavisi es una de las pocas tiendas online que te permite trabajar no solo con producto físico sino también con productos virtuales como por ejemplo servicios o infoproductos. Si tenéis presencia en redes sociales por ejemplo en Instagram y ofrecéis servicios a las personas que os siguen, una muy buena manera es crear en Mavisi una tienda con vuestros servicios y ofrecerlos de manera opcional para aquellos fans que os siguen y que están siempre pendientes de vosotros para monetizar ese tráfico que tenéis. Por ejemplo, si sois expertos en fitness o en dietética, podéis ofrecer dietas a medida a través de vuestra tienda online y no tener que preocuparos por que os paguen, que recibir el dinero, etcétera, porque eso ya lo hacéis a través del método de pago que tengáis en vuestra tienda. Con lo cual, esa pasarela de pago os hace el trabajo, queda mucho más profesional, así no tenéis que darle a vuestros clientes un número de cuenta o cosas raras para que os hagan transferencias, sino que lo tenéis todo controlado en vuestro e-commerce gratuito. Y eso ha sido todo. No olvidéis darle a la campanita si estáis en YouTube y si estáis en LinkedIn o cualquier otra red social, por favor dejadnos comentarios. ¿Habéis usado la herramienta? ¿Habéis montado ya vuestra tienda online? Compartidla con nosotros que queremos ver a qué os dedicáis, a ver si os podemos ayudar. Ah, y si queréis que enseñe alguna herramienta nueva que no conocemos, por favor hacérnosla llegar y nosotros nos metemos y la sacaremos en estos vídeos. Así que nos vemos muy pronto. ¡Un saludo!